Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estoy muy feliz de estar de vuelta algunos de ustedes me han preguntado sobre las mascarillas caseras que normalmente hago en algunos de mis videos en Instagram y hoy es el primer día que lo voy a poner en Youtube Así que esta mascarilla les va a encantar porque, les explico, esta mascarilla la encontré un día porque yo tengo muchos poros abiertos alrededor de mi nariz y cuando estoy fuera de mi casa, estoy en vacaciones o estoy en algún lugar donde no tengo mis productos para cerrar los poros antes de mi base es súper complicado pero encontré esta receta la cual es muy fácil de hacer los ingredientes son muy fáciles de encontrar y ustedes lo pueden hacer en sus casas así que esta, esta mezcla les va a ayudar muchísimo también a proteger su piedra va a poner mucho más suavecita les va a evitar los granos que a uno no le gustan por ahí así que hoy los invito a que por favor se queden conmigo así que los invito para que sigan viendo y vean todo lo que vamos a hacer es un poquito como Messi. Cómodo, no nos vamos a volver nada así que les recomiendo utilizar una camiseta que ya no les guste y vamos a comenzar bueno vamos a comenzar con 3 cuartos de agua adicionamos 3 cuartos de leche y ahora vamos a poner nuestra flor de jamaica y vamos a ponerlo a fuego muy lento pero es importante estar revolviendo para que lo rojito de nuestra flor de jamaica comience a salir vamos a revolver y después de que hierva vamos a dejar reposar después de eso sacamos nuestras flores de jamaica y adicionamos nuestra gelatina yo voy a utilizar dos paqueticos de gelatina pero por cada paquetico no olviden disolverlo muy bien a fuego lento y revuelvan muy bien Después de esto ya vamos a coger nuestra jeringa y la vamos a comenzar a aplicar en nuestra cara. Utilizo la jeringa porque es mucho más fácil aplicarla cuando está todavía calientita y todavía está muy líquida. Y eso me permite ponerla en mi cara mucho más fácil y si quieren se pueden ayudar con una brochita de maquillaje para que nuestra mezcla penetre muy bien nuestra piel. Recuerden poner una toallita en sus piernas para no hacer un reguero terrible y empegotar todo. Listo, entonces lo no estoy dejando secar. Eh, ya casi lleva a los 20 minutos, es un poquito demorado. Mientras la gelatina se gelifica y mientras se seca súper bien, voy a esperar 5 minuticos más hasta los 20 minutos para comenzar. No, ahora realmente lo dejé durante 25 minutos para dejarlo secar muy muy bien y ahora con mis manos y con mucho cuidado voy a comenzar a enrollar la gelatina hacia la parte de arriba esto no jala, no duele, pero simplemente tengan mucho cuidado para no irse a lastimar esa no es la idea y van a quitar todas las partes sólidas antes de lavar nuestra carita, quítenlas muy bien y ya después vamos a lavar nuestra cara con agua tibia y ya. Listo, ya terminé mi mascarilla y como pueden ver mi piel está súper suavecita. Me encantan mucho los resultados después de hacerme esta mascarilla porque mi piel está extremadamente suave. Y van a ver que cuando apliquen la base se va a ver muchísimo mejor se lo pueden hacer antes o después del maquillaje como ustedes quieran pero les va a ayudar mucho a cerrar los poros para que no se noten mucho espero que les haya gustado mucho este video si tienen más sugerencias para más videos de mascarillas, de maquillaje, de lo que quieran me pueden escribir a mis redes sociales no se les olvide visitarme por ahí, ponerme likes, mirar mis fotos y mis videos y estén muy pendientes para el video de la próxima semana, así que no se despeguen y los espero muy pronto por aquí. Les mando un beso muy grande. ¡Chao!